Séptimo día de día, GNU/Linux 2011, un evento para debatir, compartir y conocer mucho más acerca de tecnologías libres, en el marco de los 10 años de la distribución del sistema operativo. Instalación de software, demostraciones, charlas, entrega de material libre y gratuito. Sábado 20 de agosto, 8 y 30 de la mañana, Colegio Universitario de Caracas, Urbanización La Floresta, a una cuadra de la estación del Metro Altamira. Para mayor información, 0416-870-9175 o escríbenos a -gmail com. Asiste, aprende, disfruta, entrada libre.